Muy buenas noches, mis queridos amigos. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos y un feliz sábado para todos aquellos que guardan el día de reposo, el séptimo día de la semana. Un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Si usted tiene un Facebook o quiere compartir con algún amigo este programa, pues lo invitamos a compartir en los grupos que usted participa para que puedan también escuchar la palabra de Dios. Esta noche estamos muy contentos porque hemos terminado la semana con vida y con salud. Dios nos ha acompañado, nos ha dado comida, casa, nos ha dado por lo menos tranquilidad de salud y de, de paz al corazón, que creo que cada uno de nosotros tenemos un motivo para agradecer a nuestro Dios por las grandes cosas que Él viene haciendo por nosotros. A alguno de ustedes de repente le ha pasado una situación difícil, a un familiar está enfermo, alguna persona está necesitada, escríbanos. Escríbanos a, allí debajo del mensaje de hoy. mándanos un mensaje con el nombre de la persona quien, con, por quien usted quiere que oremos. Estamos predicando todas las noches en este programa Reflexiones de la Biblia acerca del estudio o estamos estudiando, estamos meditando en las enseñanzas que tiene el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál fue la razón por la cual comenzamos a estudiar Hechos de los Apóstoles? Porque quisimos conocer cómo el Evangelio, a través de las edades, ha ido abriéndose paso en medio de comunidades donde ya había culturas prácticas, seguramente muchas de ellas no acordes con la vida eh, del ser humano en relación a su futuro. No tenía realmente muchos de ellos esperanza y no tenían, por supuesto, muchos de ellos idea de por qué. El hombre vive como vive y qué es lo que realmente se espera del futuro. Cuando comenzamos a, escuchar, a escudriñar la palabra de Dios, especialmente en el libro de los hechos de los apóstoles, encontramos que Jesucristo se convierte en el centro del evangelio de los apóstoles en esa ocasión. Jesucristo se convierte en el motivo de sus viajes. Jesucristo se convierte en el motivo de de introducirse dentro de las doctrinas ya existentes de un sistema religioso arcaico, de un sistema religioso que había caído en las estrategias humanas, en rudimentos de hombres, en prácticas que no tenían nada que ver con la espiritualidad, que solamente eran un sistema de formalidad. Para hacer un paréntesis, hoy nosotros vivimos circunstancias similares. Hay muchas personas que creen que solamente con ir al templo, orar o cantar a la hora de la mañana y en la tarde, como un acto de formalidad, finalmente somos de esa manera cristianos. El cristianismo no está circunscrito a una formalidad, el cristianismo está, está circunscrito a una creencia, a, una, a un acto de fe, donde tú y yo ponemos a Cristo como nuestro principal objetivo en la vida, donde Él se convierte en nuestra razón de ser, no solamente del pasado para comprenderlo, no solamente del presente para vivir en paz, sino del futuro para que podamos tener la esperanza necesaria para que cuando veamos que las cosas comienzan a suceder en el mundo de una manera totalmente ajena a nuestra realidad humana, ajena a nuestro deseo de vivir en bienestar, podamos tener la seguridad de que eso pronto terminará y que cuando Cristo venga, muchos de nosotros podremos conseguir todo lo que buscábamos en esta tierra, por tener paz, lo tendremos en la patria que Jesús va a instaurar. Los sábados por la noche estamos estudiando el libro de, Apocal, perdón, de Daniel, y ahí estamos mirando un poco la historia de los tiempos. Y nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que hemos leído allí, o que leemos allí los sábados por la noche, nos muestran claramente de que hay un futuro glorioso para los hijos de Dios, para los que creemos en las promesas de nuestro Salvador. Durante estas semanas hemos estado estudiando el Evangelio, de cómo se llevó el Evangelio a diferentes ciudades, a diferentes lugares. Y por supuesto, el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles y comenzar en el versículo 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.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 diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros de residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, ¿areópago?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 el aeropaguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Porque hemos leído todo el texto de manera corrida, para entender un poco el contexto en el cual Pablo estaba predicando. Era Atenas un lugar, un centro religioso, donde había una cantidad de dioses que ellos adoraban, de piedra, de arcilla, de madera, de metal. Pero por si acaso se habían olvidado de algún Dios que todavía no conocían, pusieron un altar que decía al Dios no conocido. El apóstol Pablo, un hombre con estrategia, con un léxico bien escogido, de un imponente predicador o un gran argumentador, se levantó y les presentó primero al Dios eterno, el rey de reyes, el señor de señores, el creador del cielo y de la tierra. Su lenguaje era un lenguaje muy pesado, porque ellos creían que sus dioses eran los dioses que originaban las cosas que pasaban en la tierra y en el universo. Ellos creían que sus dioses eran dioses eh, que tenían el poder creador sin embargo el dios que ellos no conocían aún es presentado por pablo como el que da a todos todo lo que ellos necesitan como el origen de las cosas como el sustentador del universo nadie hay antes de él fue el lenguaje que usó aquí el apóstol él hizo el mundo y las cosas que en ellas hay él sustenta a sus criaturas este Dios que ustedes todavía no conocen, yo he venido para anunciarles. Así es como fi fi finalmente incluso les dice que el tiempo de vida que nosotros tenemos está determinado por ese Dios. Y nos dio un espacio para que nosotros buscando a Dios, de alguna manera si palpamos que Él está presente en las actividades del hombre, podamos hallarle para que nos convirtamos en linaje suyo, en pueblo suyo, porque de él venimos. Él dio origen al hombre, de una misma sangre, le dice el apóstol. Ellos podían entender muy claramente lo que estaba diciendo, porque Atenas era un lugar donde había mucho extranjero que venían a adorar a esos dioses que ellos habían puesto como en sus templos para poder adorar. Entonces, Muchos de ellos conocían muy bien que todos eran linaje de Dios y que Dios los había reunido en ese centro, en esa ciudad religiosa. Por tanto, ahora el apóstol toma el ejemplo, utiliza el sistema deductivo para que ellos puedan entender que ellos eran linaje de Dios. No importa las nacionalidades que tuvieran, pero ese Dios no era ninguno de los que estaban en el aerópago, sino era el Dios que todavía no conocían. Ese Dios que era el creador pasó por alto nuestros tiempos de ignorancia, dice él, para que lo que no sabías ahora lo puedas conocer. Porque él, quiero que sepas, organizó los tiempos de tal modo que envió a su hijo para que muera por ti, para que tú vuelvas a ser linaje del Dios eterno. Y ese hijo que él mandó para que tú conocieras su voluntad, para que entendieras el plan de Dios para tu vida. Él murió en la cruz, resucitó de los muertos, y ahí ellos comenzaron a sentir que les estaba mintiendo. Comenzaron a pensar de que Pablo estaba hablando de algo que no podían entender. Generalmente los seres humanos, cuando hablamos de Dios, no queremos medir o no podemos medir a Dios desde la perspectiva humana limitada. Tenemos que pensar que Dios, si queremos entender las cosas de Dios, tenemos que pensar que Dios tiene... Cosas que muchas de, la, de ellas no las vamos a entender. Que están más allá de nuestro entendimiento. Y ellos no podían creer que Jesucristo haya resucitado de los muertos. Como garantía de salvación para todo aquel que cree. Por eso se burlaban de Pablo. Pero muchos creyeron. Entre ellos, Dionisio, uno que trabajaba en el centro de reunión en el aerópago. Él creyó en las palabras de Pablo. Gente muy importante. Otra mujer muy importante llamada Damaris y otras personas más con ellos creyeron en el Evangelio de Jesucristo. Quizás es la lección de esta noche pueda ayudarte a entender que tal vez tú has confiado muchos, muchas cosas en muchas circunstancias de la vida que tú tienes control. En esos pequeños dioses en los cuales tú confías como tu trabajo, tu negocio, tu dinero, tus recursos, tus recursos. Es posible que esas cosas a ti te hayan dado seguridad. Como los atenienses tenían cantidad de dioses y creían que esos dioses eran los que sostenían sus vidas. Pero hay un Dios que tú debes conocer. Ese Dios es un Dios que todavía, aún en nuestra ignorancia, aún siendo ignorante, se acercó a nosotros con Jesucristo para hacernos conocer su voluntad. Y a este muerto después lo resucitó para ser garantía de que esa esa, ese conocimiento de la voluntad de Dios puede producir en ti la fe que necesitas para que la ayuda, mediante la ayuda de Cristo, la intercesión de él, la muerte por nuestros pecados, te pueda hacer a ti un candidato para el reino de Dios. Un hombre una mujer aptos para vivir en el reino de Dios, no por nuestras obras, no por nuestras mentes finitas. No por nuestros corazones llenos de egoísmo y orgullo, sino por la obra maravillosa, plena de su entrega en la cruz del Calvario, la obra de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Mi querido amigo y hermano que escuchas la palabra de Dios en esta noche, reflexionando en la palabra de Dios, Dios te invita hoy a confiar en ese Jesús que de repente no lo has conocido. Que de repente en tu ignorancia no sabías quién era. Pero gracias a Él, tú y yo, tenemos la esperanza de un día vivir con Él sin pecado, sin muerte, sin dolor. Yo dejo este mensaje en tu corazón para que el Señor pueda inducirte a creer en Él. Y que su Espíritu te convenza de justicia, de juicio, de pecado y te conduzca a la verdad que es Cristo Jesús. La verdad no es una doctrina, la verdad no es una iglesia, la verdad es una persona. Si tú te unes a Él, andarás en la verdad. Que Dios te bendiga en esta noche. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, al terminar este mensaje de reflexiones de la Biblia, podamos entender de que ese Dios que aún no conocemos, puede ser conocido gracias a la obra misericordiosa y plena de Cristo Jesús que la justificación de su muerte pueda traer justicia a nuestras vidas y pueda limpiarnos del pecado y pueda ayudarnos a vivir con esperanza, con paz y bienestar en un mundo convulsionado. Que podamos tomar por la fe tu mano que nos guíe por el camino de la vida y que podamos con tu ayuda vivir una experiencia nueva con Cristo, en una relación personal con Él, confiados como mirando al invisible, como dijo Moisés. Te entregamos nuestros corazones y los corazones de nuestros amigos que nos escuchan cada día, porque te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Este programa lo hacemos todos los días a las 7 de la noche. Se llama Reflexiones de la Biblia con Boris Darman. Si te gustó, compártelo con otras personas. No te olvides, mañana tenemos un programa muy especial, se llama la Biblia abierta con, lo, con la comunidad cristiana diferenciada a las 7 en punto también. Nos vemos entonces mañana a las 7. Chao, chao.